silla de coche starfix de aboba de 100 a 150 centímetros de 3 años y medio a 12 años de bus máxima seguridad con tecnología alemana y SIP protección integrada contra impactos laterales en lugar de agregar ancho colocamos la tecnología de seguridad inteligente aboba dentro de la estructura esto ahorra espacio y deja lugar para una mejor protección contra impactos laterales reposa cabezas regulable en 10 posiciones alas laterales profundas y suaves. Nuevamente acolchada. Isofix. Instalación rápida y sencilla. Conectores bloqueables autodesplegables. Estabilidad y seguridad adicionales. Guía de cinturón pélvico mejorada. El enrutamiento extendido nos permite mejorar significativamente la protección en caso de accidente. De esta forma minimizamos el riesgo de un cinturón mal colocado sobre la pelvis de su hijo.